Próxima estación Indios Verdes Ningún pasajero debe permanecer a bordo Próxima estación Deportivo 18 de marzo. Correspondencia con línea 6. Dirección El Rosario. Martín Carrera. Próxima estación. Voltero. Próxima estación. La Rata. Correspondencia con línea 5. Dirección Pantitlán Politécnico. Próxima estación. Platelolco. Próxima estación Guerrero Correspondencia con línea B dirección Buenavista Ciudad Azteca Próxima estación Hidalgo Correspondencia con línea 2 Dirección Cuatro Caminos Tasqueña Próxima estación Cuare Próxima estación Madera Correspondencia con línea 1 Direcciones Pantitlán, Observatorio. Próxima estación, Niño Perú. Próxima estación, Hospital General. Próxima estación, Centro Médico. Correspondencia con línea 9. Dirección, Pantitlán, Tacubaya. Próxima estación, en Etiopía. Próxima estación Eugenia Próxima estación División del Norte Próxima estación Tapata Correspondencia con línea 12 Direcciones Mixcuac Tlahuac Próxima estación Coyoacán Próxima estación Vivero Próxima estación, Miguel Ángel de Quevedo. Próxima estación, Copinto. Próxima estación, Universidad. Ningún pasajero debe permanecer a bordo.